so Bien, ¿no? A mí me da mucho gusto participar en este tipo de festivales. Quiero felicitar a los chicos de Los Ardiles por su primer añito en Radio Felicidad. He estado junto con ellos y de verdad ellos son una inspiración para mí porque a veces los artistas nuevos nos sé, entra de, de por ratos la desesperanza cuando hacemos este tipo de eventos culturales para que los jóvenes puedan revalorar nuestra música, reafirmar su identidad. Y a veces no hay el apoyo que quisiéramos Pero ellos para mí son un gran ejemplo de lucha, de seguir adelante De meter las pilas para que de verdad nuestra cultura no muera, nuestra cultura musical Así que estoy agradecida con ellos, espero que la sigan pasando muy bien Y ya me despido con esta canción Quiero preguntarles un poquito ¿Han escuchado este tema ¿Sí, más o menos así? Si ¿Sí se marchó para la próxima voy a preparar este tema. <risa> no no, para la gente que no me conoce, a mí me encanta hacer nuestra música peruana y versionarla al rock, para que en ese empaque más o menos también las quieren, ¿Sí? los jóvenes quieran venir y nos escucharon un poquito. Y de pronto busquen que este tema ha sido un guayno que se llamaba El Anisal y que después fue versionado por los chapis a la chicha como el aguajal y ahora yo lo estoy haciendo el cumbia rock pop fan. oh Chicos, y vamos a cantar, por favor,